Yeah, what's it called? That I'm producing. Another oh. day. Hmm. Yeah, what's it called? That I'm producing. Yeah, yeah. Another day, boring. What's it called? Oh. Yeah. What's it called? Pues chicos, tatai produciendo, otro día aburrió en la casa, poniendo las manos en la masa, pero que me pasa rompiendo la carcasa, entro para mi casa y jojita online. Otro día aburrió en la casa, poniendo la mano en la masa, pero que me pasa rompiendo la carcasa, entro para mi casa y jodita online pero que me pasa a mí no me paran no hay carcasa loco loco loquito de remate loco loco loquito de remate a mí no me paran no hay carcasa loco loco loquito de remate loco loco loquito de remate loco loco quito de remate otro día aburrido en la casa poniendo la mano en la masa pero que me pasa rompiendo la carcasa Entro para mi casa y Jorge también Otro día aburrido en la casa poniendo las manos en la masa Porque... Pero que me pasa Otro día rompiendo la carcasa entro para mi casa y juego hit online otro día aburrió en la casa poniendo las manos en la masa pero que me pasa rompiendo la carcasa entro para mi casa y juego hit online loco loco loquito de remate loco loco loquito de remate loco loco loquito de remate jugando hit online loco loquito de remate jugando gta online Atropellando gente en GT Online Atropellando gente con autos de, lujo, autos de lujo Autos de lujo Otro día aburrí en la casa Por la cuarentena Por el COVID-19 Por culpa de la gente como el rap del coronavirus Otro día aburrí en la casa poniendo la mano en la masa Pero ¿qué me pasa? Rompí la carcasa Rompí la carcasa Rompí la carcasa otro día aburrido en la casa, poniendo las manos en la masa, pero que me pasa rompiendo la carcasa, entró para mi casa y coge online. Otro día aburrido en la casa, poniendo las manos en la masa, pero que me pasa rompiendo la carcasa, entró para mi casa y coge online. Entró para mi casa y online. Con auto de lujo, auto de lujo, con, lo, con los departamentos de lujo, los hoteles. La casa gigante, giganteca, la casa gigante, giganteca, la casa en el monte, en el monte. Ya, yeah. pues esto fue estar ahí produciendo. Preacher, <laughs>